Guadositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Escucha, escucha esta música, atención, ¿eh? Atención Vale, <risa> pues vamos a empezar nueva serie Que va a ser pasándonos en Minecraft, pero si eso ya lo hiciste Sí, pero estuve mirando, revisando el vídeo y tal, y, se ve, y ya sé por qué no aparecen mobs. No se generan criaturas hostiles, tan solo se, creen, se generan las, las neutrales, o sea, las animales. Y en fácil, ¿vale? Pues ya empiezan a, a generarse. Y en pacífico, la barra de hambre no se vacía. Con razón, nunca teníamos hambre. Y la salud se va generando, regenerando con el tiempo. O sea, demasiado fácil. Demasiado easy. Esto es para, para personas que no saben jugar al Minecraft literalmente y quieren empezar a, a saber a jugar. Pero como nosotros sabemos y queremos empezar un nuevo mundo, vamos a hacer aquí. Me lo paso. ¡Pumba! ¿Vale? <ríe> Modo fácil. Crear. Y vamos a ello. A ver, déjame que baje. Va, no sé cómo lo escucharéis A lo mejor está un poco alto, un poco bajo Vale, así Es que quiero que escuchéis la música Vale Pues, aquí tenemos Bueno, ¿dónde hemos aparecido, chaval? Ya podíamos haber aparecido en otra zona, ¿sabes? Eh, bueno, pues nada no, Pues me tendré que llevar la arena Y eso que está en modo fácil, ¿Sabes? Y eso que está en modo fácil Vale, para empezar, en vez de coger madera Pues cogemos tierra, es lo que hay No tenemos otra cosa que hacer No tenemos otra cosa que hacer Ah, y menos mal que tenemos por lo menos Los palos estos, los... Las plantas estas que están aquí Esto te da palos Así que ventaja Porque podremos hacer El pico Podremos hacer el pico ¿De qué? Eh... De momento, de nada, porque no tenemos nada. Así que lo tenemos que aguantar. Y dirás, entonces, ¿por qué no te vas a buscar madera? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y no ponerte a, poder, a buscar tierra, arena. Pues porque si no, luego queremos arena y tenemos que ir al quinto pino, ¿sabes? También me voy a pillar. Eh, mira, aquí tenemos piedra, pero no tenemos con qué picarla. <risas> Así que no tenemos a matar. Oh, aquí hay... Eh, ¿Cómo se llama? Vale, ahí hay árboles. Vale. Vale, vale, vale, vale. Espérate, dirás qué haces. Espérate que me he equivocado. Me he equivocado. Quería ponerle... Mmm, las coordenadas. Vale. Las coordenaditas, por favor. Coordenadas, coordenadas, ajustes. Nos vamos, Vale, menos mal que tenemos árboles ahí arriba. Nos vamos a... Mostrar coordenadas, espérate Mapa inicial, ¿qué es esto? ¿Alguien sabe lo que es eso? Por favor, ponedmelo por los comentarios, por favor, gracias Vale, coordenadas Y ahí está, vale Vamos a pillar esto Y voy a pillar maderita Empezamos bien Madre mía, ¿dónde aparecemos? Espectacular Épico, demasiado épico eh, a ver, que me gusta, ¿eh? Porque la verdad es que la terracota es bastante bonita. ¡Ah! Me he caído. Me he caído. Espérate. Estoy haciendo parkour. ¡Parkour! ¡Parkour, parkour! Mira, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡Ah! ¡Ah! Me he caído. Espérate. Espérate. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Bueno, bueno, bueno, ese parcurcito. Que me sale, que me sale Ay, me caigo, me caigo, me caigo Espérate, espérate, se puede, se puede llegar Se puede llegar a la cima, chicos Llegaremos a la cima Llegaremos a la cima Vamos Vamos, vamos, que tú puedes Venga, que tú puedes Tú puedes, tú puedes, tú puedes Vamos todos, tú puedes, tú puedes Eh Verás, ¿por qué no... ...no pones bloques... ...porque quiero dejar esto de forma natural... ...como está... ...está bonito... ...está precioso... ...ah... ...ah... ...ay, ay, ay... ...vale... ...ahí está... ...bueno... ...lo que nos ha costado llegar hasta aquí arriba, chaval... ...lo que nos ha costado... ...llegar hasta aquí arriba... ...medio siglo... Eh, ...¿vas a volver ahí abajo? ...por supuesto... <risa> ...por supuesto que voy a volver ahí abajo... Eh, claro Necesitamos Espérate Necesito pillar Aparte de madera Brotes de árbol Por el tema de que Si se acaba la madera Necesitamos más Vale, una manzana <ríe> Algo es algo Algo es algo Pero quiero bajar, por favor Quiero ir abajo Vale tengo un pelote. Yo creo que con este árbol me sirve. Vale, vamos para abajo. Vamos a volver donde estábamos. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Separa para papá! Se para papá! Bueno, bueno, bueno. A ver, que me gusta, ¿eh? dónde hemos aparecido. Las cosas como son. No te voy a engañar. Nos gusta donde hemos aparecido. Vale, voy a pillar la caña de azúcar. ¿Vale? Ya tenemos manzana. Vale, amigo mío. Cuando sea de noche... A ver lo que pasa. Problema. No tenemos ovejas. Así que podríamos ir a inspeccionar. Pero... Uh, como necesitamos... Eh, piedra. Vale. Y carbón. Lo que voy a hacer va a ser... Eh, lo siguiente. Pam. Pam. Pam. Más palos. No sé. ¿Para qué hago tantos palos? Pam. Pam. Pam. Vale. Coloco la mesa de crafteo aquí Me voy a hacer un pico Solo uno Porque con eso voy a hacer lo siguiente Voy a pillar la piedra Y voy a hacer un pico ¿Vale? Yo, yo me organizo, no, no preocuparse No preocuparse Me hago el pico Por lo tanto, esto me desentiendo de, de ese pico ¿Vale? Entonces hago así, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Me dejo en la barra lo que voy a utilizar. Porque como no tenemos cofre, nos tenemos que aguantar. Vale, por lo menos tenemos bastante carbón. Ahora voy a pillar también un poco de piedra, roca o como quieras llamarlo, por el tema de los hornos porque si no ya me dirás tú cómo cocinamos y aparte las herramientas tenemos que hacer las herramientas así que eh, no sé cuánta piedra voy a necesitar pero en breve se hará de noche y nos tocaría ir a explorar un poco por alrededor a ver si podemos encontrar eh, sobre todo ovejas sobre todo ovejas porque, porque no tenemos cama No tenemos lana Al no ser que nos enfrentemos a las arañas Cuando se haga de noche Y que ellas nos den eh, hilo Y con el hilo mismo poder hacer la cama ¿Vale? Convertirla en lana y hacer la cama eh, Estoy pillando un poco más de piedra Por el tema de la casa ¿Vale? Para hacernos una mini casa vale un, Una pequeña casita Aunque sea de 4x4 Pero por lo menos Tener supervivencia Así que Déjame que pique un poco más Y cuando hayamos picado un poco más Pues yo creo que ya nos podríamos ir Vale Yo creo que con un stack Y poco más Estaría bien, ¿no? Es que se, se está haciendo de noche Se va a hacer de noche en breves Se va a hacer de noche en menos en Nai menos se hará de Nit. Tenemos un poco de miedo. No te voy a engañar. Las cosas como son. Vale. Yo creo que con un stack y medio suficiente, ¿no? yo creo que ya me he pasado, ¿no? Cogiendo piedra. Vale. Tenemos suficiente. Entonces. Eh, me voy a hacer. Eh, espada. Vale. Hacha pico, pala, y se acabó, <risa> no hay más, y con esto me piro, con esto me piro, ¿a dónde?, mm, yo creo que dirán para allá, ¿eh? porque tiene pinta de que como hay árboles, yo creo que como hay árboles, es que la verdad, yo diría por ahí, ¿no?, porque donde hay árboles hay alegría Así que, a ver, yo tiraría para el otro lado Pero, como no me fío de que no haya ningún bicho De que no haya ninguna oveja Pues yo voy a tirar por aquí Y esta vez, vamos a subir por esta zona ¿Vale? A ver si ahora podemos subir más pronto, por favor Antes de que se haga de noche Pam, pam, pam, pam Pam, pam, pam, bueno, bueno el parkourcito El parkourcito, no seremos yo aquí unos profesionales ya, eh, del parkour Seremos ya pros, pros, pros, pros, pros y contras Los pros y contras de jugar a Minecraft A ver, eh, por aquí no, no tiene pinta de que va a haber ninguna Pero la esperanza nunca se pierde, así que vamos a mirar por aquí hay que explorar un poco, me estoy muriendo de hambre ya empezamos ya empezamos, ya empezamos vale, a ver, aquí tenemos un bosque hay algún animal uh, la verdad es que no, no hay ni uno pero yo me llevo la madera ¿por qué? porque soy así a ver, me voy a comer la manzana es lo único que me queda comer la manzana es lo único que hay eso y, y recoger semillas de estas Lo único que me queda No me queda nada más ¡Socorro! ¡Tengo miedo! A ver Voy a hacer... ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! Antorchas ¿Vale? Para ir iluminando El camino que vayamos a ir explorando ¿Vale? Entonces, por aquí no hay nada no veo absolutamente nada. No vamos a morir de hambre, pues probablemente, probablemente. Pero lo que quiero intentar hacer es buscar agua, vale, agua y y comida, sobre todo comida. Si es que no tenemos comida, así que por eso estoy pillando semillas de trigo por el tema de, pues del trigo, ¿no? ¿Para qué va a ser? Si no, si no son las semillas de trigo, ¿de qué son? A ver. Mmm, estamos un poco perdidos, ¿eh? Las cosas como son, no te voy a engañar. Las cosas como son. Vale, tenemos cinco semillas. No me sirven de mucho, pero para algo me servirán. Es que necesito. Necesito agua, eh. Las cosas. Mmm, necesito mucha agua. Necesito agua. Necesito agua. Bueno, ¿dónde me he metido, chaval? Eh, vale Voy a por las arañas eh Uy Uy, el esqueleto Uy, el creeper Vale Vale Me quiero enfrentar a las arañas porque Son los que me dan el hilo ¿Vale? Oh, oh, oh No tendré yo la mejor suerte del mundo Pues la tendré porque me he encontrado con vosotros Con los ositos Jejeje A ver Por favor Araña Es verdad que no te atacan, ¿eh? Las arañas Me estoy dando cuenta de eso Bueno, sí que te atacan Pero no tanto Por favor Dame hilo, necesito lana Quiero dormir Quiero mimir Por favor Quiero carne Quiero comer Dame zombie Dame carne podrida Necesito carne podrida no me ha dado carne podrida. ¡Qué puerco es! ¿Vale? No explotes, ¿eh? ¡No explotes! Por favor, te lo pido. Vale, gracias. Uf. Me siento noob cuando Minecraft. En plan pacífico. En plan fácil, ¿sabes? ¡Ole! Los caracoles, gracias por esa carne. Grandes estos zombies. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! Vale. Me dieron carne. Por lo menos tenemos carne podrida. Veamos el lado positivo. Bueno, una bruja, chaval. Yo a esa. A, bru a, la, a la bruja yo no me enfrento ni de broma, vamos. Uff. Vale. Vale. Eh, necesito otra. Mmm, otra araña, ¿eh? Necesito. Bueno, chaval, la de creepers que hay, chaval. Vale, eh, intuyo que con la, el hilo que tengo me da para, para la, la cama, eh Vale, el esqueleto me viene a por mí Voy a intentar Vale, espérate Vale, me voy aquí A ver Voy a pillar salmones, necesito... ¡Necesito comida! ¡Socorro! ¡Socorro! Por favor Comida, comida Comida Vale, vale, vale Uf. Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío A ver Situémonos Eh... Oh, oh, oh. No, me lo creo Me llega Me llega ¿Qué me estás con... Vale, vale, vale, vale, vale, vale, Me llega, me llega, me llega, me llega. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por favor. Vale. Entonces. Eh, azada, ¿vale? Me hago la azada. Eh, me hago el horno. Y en el horno voy a cocinar el pescado. Pero ojo, piojo, porque lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Me voy a hacer... No tengo caña de pescar, ¿no? Vale. Uh, podría hacerme una caña de pescar. Pero claro, para ello necesitamos más hilo. Mm... Bueno, otra opción sería ir por aquí. Y mirar si tenemos... ¡Uy ¡Oh, no! ¡Uy ¡Oh, no! Ahogados no Ahogados no No, no, no, no, no, no no Quita, quita, quita, quita, quita Quita, quita Quita, quita Olvídate Olvídate de eso Vale, vámonos de aquí Vámonos de aquí <ríe> No queremos problemas No queremos problemas con los bichos Así que mejor nos piramos, vampiro A ver Llevo la caña de azúcar Pam, pam Semillas, tengo ocho, vale eh... Me voy a llevar la caña de azúcar Toda la que pueda Vale, toda, toda, toda, toda la que pueda. Toda, toda, toda Toda, toda, toda Toda, toda, toda necesito Toda A ver, por aquí, veamos Eh Oh, oh, oh, oh, oh. Espérate No lo creo Mira lo que he encontrado, chaval No me lo creo Mira lo que he encontrado No me lo encuentro en el otro mundo Y me lo encuentro en este Espectacular Dirás, ¿qué es esto? Pues son corales O esponjas de mal ¿No? ¿Esto no se puede pillar? No me digas que no se puede pillar O tiene que ser con otro pico ¿Por qué no puedo pillarlo? ¡Oh, peces tropicales! ¡Oh, qué bonito todo esto, chaval! ¡Buah, pero es que no tengo... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no me lo creo, no me lo creo Tira, tira, tira, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí ¡Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Uf! ¡Uf! Casi muero Casi se viene en los comentarios Iba a decir en el chat ¿Ves? Es lo que decía yo el otro día Cuando estoy en directo digo comentarios Cuando estoy en vídeo digo chat Si es que siempre me lío Siempre me lío Que hablando de directo ¿Vale? En un rato tendréis directo en el canal Así que Estad atentos y atentas eh... Vale, por aquí Buah, pero es que Me va a pillar el... El del tridente Es que solo quiero el carbón, no quiero nada más Si sí, yo solo quiero mi carboncito Si sí, yo estoy aquí de tranqui Sin molestar a nadie Ay señor, bueno, por lo menos tengo el pescadito El pescadito me tranquilita Es como verlo y te dice Bueno, me siento más tranquila Perfecto, se me acabó el pico No pasa nada tenemos otro Tenemos otro Hombre, yo creo que material para la casa tengo ya, eh tengo material, tengo carbón Tengo madera No, lo no creo Ah, claro Porque al estar en fácil No te golpea Con el tridente, ¿o qué? Pues no entiendo nada Mí no entender, pero bueno Mientras no me hagan daño Todo bien, ¿vale? Todo perfecto Lo que sí voy a hacer Va a ser un barco, porque eh, muy bonito todo esto está muy bien, pero habría que desplazarse, no por nada pero, pero habría que mover el culo así que, nos desplazamos pam, pam, pam me llevo la mesa de crafteo, obviamente vale, es obvio, y me piro vampiro ¡Hala! ¡qué bonita esta zona, chaval si alguien me puede decir cómo pico yo cómo quito yo las esponjas Que me lo diga Vale No lo voy a hacer ahora Pero, ¡Buah! ¡Wow! pero es que hay un montón Y me hace gracia porque Ayer en el chat pone uno Las esponjas, podrías ir a buscar esponjas Pero es muy difícil encontrarlo. En serio, mira esto Sin buscarlo, eh Luego lo busco en el mundo normal Y no aparece, increíble ¡Increíble! ¡Buah, qué bonito, eh! Esto sí es bonito. Y los peces esos son muy bonitos. Molaría tener uno de mascota. ¡Molaría tener uno de mascota! A ver. Tira, tira para adelante, tira para adelante. No me voy a comer el pescado hasta que no tenga algo... ...de hambre bastante, ¿sabes? Y allá tienes hambre. Sí. Y en la vida real también. Pero me refiero de que hasta que no tengamos un momento que digas... Un momento crítico de comer, no comemos. A ver, por favor. En serio. Muy bonita esta zona, pero déjame un poco de, de tierra, dame un poco de, de vida. Por favor. Ay, al fin, te daría pescadito, pero es que está cocinado y encima tengo hambre, así que... Uh, tierra, tierra, tierra, tierra a la vista. Tierra a la vista. Ahora me dirás, es un desierto. ¿qué es esto? No, no ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me digas que... ¿Alguien me puede explicar qué es esto? Ponédmelo por los comentarios, por favor. ¿Qué es esto? Explíquenme. Explíquenme ustedes que sabéis tanto que okay. es oh la lámpara esta que me encanta la lámpara esta me encanta me la llevo me la llevo me la llevo a ver barquito ahora no me acuerdo de dónde vengo Que vengo de aquí, ¿no? Creo que vengo de allí. Sí, porque no he pasado por aquí, ¿no? No sé, no me acuerdo ya. No me acuerdo. Bueno, yo voy a tirar para la derecha. Para allá. Yo voy a tirar para allá, ¿vale? Por favor. En serio, muy bonito todo lo que tú quieras Pero es que... Pero es que... Llévame a la tierra vista, hombre Vale, ¿aquí que hay? Nada No hay absolutamente nada Ahora es cuando encuentro un desierto, ¿verdad? No me digas que es un desierto No me digas que es un desierto Es un desierto Espectacular Si es que yo lo que... Es que lo que me pase Es que no tiene precio, la verdad ¿Las cosas como son? Bueno, es un desierto. Acabo de encontrar un desierto. Increíble. Increíble. El barco. Vale, lo tengo yo. Vale. Mira, ¿Para qué? Que... Es que quiero árboles. Quiero buscar árboles. Quiero buscar animales. Aunque bueno, ya tenemos... Ya tenemos... Cama. Entonces me daría un poco igual encontrar un desierto. Pero más de gracia porque... En el otro mundo, ¿vale? En el... En el que estamos haciendo en directo No encuentro Y la gente lo sabe No encuentro ni un solo desierto Y ni, un, y ni una zona de terracota Y ni zona de, de esponjas Y mira que hemos explorado, eh Pero nada <ríe> Y ahora que lo estoy haciendo en vídeo Mira todo lo que hay, espectacular Vale, tenemos aldea Tenemos aldea nos quedamos o nos vamos De momento yo me quedaría, eh Yo es que me siento más protegida Si estoy en una aldea No sé por qué Es, muy... es que va a sentirnos acompañado Chicos, la compañía hace mucho Así que yo creo Que nos podríamos quedar, eh Uy, hay que tener cuidado con el volevo, ¿eh? Vale, la campana no hay que tocarla, eh Ojo piojo No hay que tocar la campana porque como tocamos la campana... Eh, se nos liga un poco, ¿eh? Entre comillas. A ver, ¿qué hay aquí? La torre del Mesías. ¿Ves? ¡Oh! Pan, pan, pan. Comida, comida. Eh, eh. Comida, comida. Eh, eh. Comida, comida. Vale, perfecto. Me llevo el cofre. Porque tarde o temprano vamos a necesitar un cofre. Eh, vale. Me gusta... Pero mm. Es que no hay animales Voy a dormir aquí Dormido, dormido, dormido, dormido Quiero dormir ¿Quieres dormir? ¿Qué es de noche, hombre? ¿Vienen bichos? Menos mal que tenemos el golem que nos protege Tenemos un golem Que nos va a proteger De cualquier accidente A ver Aquí no hay nada Aquí que hay, a ver Oh, un cortapiedras Vale, no hay que quitarle las mesas, eh A los aldeanos Porque si no pierden sus trabajos Y no queremos eso Vale, no queremos que haya más gente En el paro <risa> Así que, de momento, nos aguantamos Nos resistimos ahí A no coger las, las mesas A ver Aquí Otra torre Dime, dime que hay algo interesante en el cofre, por favor Por favor Si sí hay un cofre, claro, aquí Vale, panes Más captucitos Y el cofre, me lo llevo Y ya está Porque como no hay nada más arriba El resto me lo llevo Vale eh... No hay mucho más, la verdad, o sea Vamos a ir por otra zona Ya hemos explorado esta zona Ya hemos visto cómo es eh, Tenemos bastante caña de azúcar ¿eh? Por cierto Ojo al dato Tenemos bastante caña de azúcar Por el tema de los libros Ahora, tengo hierro No, no tengo hierro A ver, nos podríamos quedar aquí Si queréis Y en un futuro podemos Explorar, pero es que pero es que me da cosa de... Por cierto, ¿templos hundidos? Ah, vale, mira, allí hay árboles. ¿Templos hundidos? ¿Templos hundidos? No, perdón. ¿Templos? En el, en el desierto. Yo no he visto nada. Como no estén escondidos... No tengo ni idea de esas cosas, ¿sabes? A ver... No sé cuánto llevo de vídeo, ¿eh? <ríe> La verdad, las cosas como... No, te voy a engañar. No sé cuánto tiempo yo he dividido. Las cosas como son. Vale. Me voy a llevar... Esto, por favor. Llévate todo lo que puedas. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo, todo. Estaría bien entrar en, en una cueva, eh. No por nada. Estaría bien tener cueva. Pero... Por el tema del hierro, ¿sabes? Pero bueno, por ahora... Vale. Otro brote... Más semillas, más semillas de trigo, por favor Nada, nada de nada, vale eh... Es que todo esto es terracota, eh Todo esto es terracota Ay, Dios mío, ahí la terracota Ahí la terracota, qué rebelde Qué rebelde Vale, voy para allá Me piro para allá a ver si encontramos algo más decente, por favor. Que está muy bien todo esto, todo lo que tú quieras, pero necesito bosque, necesito vida, necesito animales. Vale. No, eso es más terracota. Si es que de verdad, si es que. <risa> encontramos solo terracota, de verdad. ¿Esto qué es? ¿Un mundo de terracota o cómo va la cosa? Vale, eh, dirás, ¿por qué no te metes en las cobas submarinas? No Lo siento, pero no No me la quiero jugar No me la quiero jugar picando debajo del agua Así que por ahora nos tenemos que aguantar A ver Así que mientras tanto Pues voy talando todos los árboles que voy encontrando Por el camino, ¿sabes? Vale Más antorchas Voy iluminando También ¡Pam! Me bueno, da ventaja es que si morimos aparecemos en las aldeas. <risa> en caso de que, moramos, que moramos, aparecemos en la aldea porque hemos dormido allí. Eh, ¿Cuánto madera tengo? Creo que bueno, está es suficiente. Tengo tres brotes de árbol. ¿No? Sí, tengo tres. Perfecto. Espera, eh, ¿cuánto tiempo llevo de, de vídeo? ¡30 minutos! Vale, voy a hacer un poco más. Un poco más de vídeo. Por lo menos a ver si hasta que encontremos una zona que digas... Vale, nos quedamos aquí. Pero es que no tenemos nada. Es que no hay ni un solo animal. ¿Sabes? A ver, que nos podríamos alimentar a base de pescado, pero... Vale, aquí hay, aquí hay carbón. Aquí hay carbón. Lo necesitamos, el carbón, ¿eh? Necesitamos bastante carbón... Por el tema de... De... De, de, de, de, de. de los hornos... Las antorchas... Etcétera, etcétera. Además es que no encontramos ni hierro en la superficie, ¿sabes? Eso es lo raro también. Por favor, pilla, pilla, pilla todo el carbón que puedas. Pilla todo el carbón. Pilla todo el carbón. A ver, que a lo mejor se me va a hacer de noche. Es probable. Pero creo que los días no son tan largos, ¿no? En fácil? O sea, no son tan cortos, quiero decir... O duran lo mismo. No sé si hay mucha diferencia o no. No entiendo mucho. Si alguien me lo puede decir en los comentarios, estaría bien. Ay, señor, señor. Estamos. Estamos un poco. Uy, uy. Viviendo al límite, ¿eh? Viviendo al límite estamos. Viviendo la vida loca. Loca, loca. Viviendo la vida loca. Loca, loca, loca Loca, loca, loca uh, uh, uh. Viviendo la vida loca Viviendo la vida loca Loca, loca, loca Vale, me voy a quedar aquí Y así pico más rápido, ¿sabes? Porque si me tengo que meter debajo del agua Un poco... Un poco complicadito, ¿eh? Un poco complicadete. Vale Vamos a pillar esto y en teoría no hay más carbón, ¿no? Ah, sí, mira, este El que me había dejado aquí Vale Eh, ¡eh! Uh, lo que he encontrado, chaval Pero es que no tengo pico de hierro No tengo pico de hierro Buah, si fuera hierro Entonces sí lo pillo, pero Por ahora no encuentro hierro Encuentro oro, chaval Solo encuentro oro Solo encuentro oro, ositos Ositos míos Oye, si tú ves hierro que yo no estoy viendo, me lo dices Pero yo el tipo que llevo por aquí Buceando y todo eso No encuentro nada Pero bueno A ver ¡Ataque, chiquillo! Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, espérate Pilla el barco Pilla el barco Pilla el barco Bueno, hay hundidos por ahí hay hundidos Lo Acabo de ver Acabo de ver que hay hundido por ahí Hay un hundido por ahí Hay una, ahogado Se ahogó Se ahogó el zombie Bueno, más oro Más oro, más oro Llévate, llévate el barco Llévate el barco, corre Corre Es que no hay hierro No hay hierro No hay hierro tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. No hay error, no hay error. Eh, espérate. Podría entrar aquí. Así que.. Vale, voy a entrar aquí. ¡Me la juego! ¡Va! ¡Venga! ¡No somos tan caguetas, hombre! Somos un poco caguetas. ¿Me estás viendo? Esta serie consiste en in eh, inspeccionar. No tenemos un lugar fijo por el momento por el momento pero lo tendremos lo tendremos tendremos un lugar en concreto donde vivir a ver cuando lo encontremos vale cuando encontremos el, el lugar adecuado para vivir entonces ya nos quedaremos allí pam pam pam pam pam pero por el momento lo tenemos que aguantar a ver ahí que a mí me gusta antorchear, pero en lo alto, ¿sabes? Para que quede más... más bonito. ¡Bueno lo que hay ahí, chaval! ¡Flipa! ¿Vale? Creo que no hacen tanto daño como, como en el... difícil. Se nota, ¿eh? De, de fácil a difícil... Vale, vale, vale. Por lo menos tenemos comida. Tenemos comida, tenemos comida. Tenemos comida. Vale, ahí está. Otra vez antorcheado. No tenemos hierro para variar. Vale, antorcheado. Y luego antorcheado por aquí. Me gustaría tenerlo, por favor. Sube, sube. Sube, sube. Hasta la nube. Por favor, por favor, por favor, no hagas el tonto, ¿eh? Ahí está, ¿ves? Así queda más... más bonito, me gusta más. Vale, carboncito. No hay oro, y si lo hay, yo no lo veo. Hay oro, no, perdón, eh, hierro, hierro, hierro. Ay, señor. Pero carbón y experiencia, tenemos... tenemos bastante, ¿eh? Tenemos bastante. Estamos en la capa 77. Podríamos bajar. Así que sí, es una cueva bastante grande. Podríamos inspeccionar eh, la cueva. ¿Vale? Oro no sabemos que tenemos. ¿Vale? Eso está claro. Eso está claro, clarinete. Ahora, ¿tenemos hierro? Mm, no. Por lo menos lo que estoy viendo, no hay. O no lo estoy encontrando. Es que solo hay oro, chaval. Es que solo hay oro, ositos. Es que solo hay oro. No hay nada más. Ahí está. Bueno. Es que el oro. Si se pudiera sustituir por hierro. Tampoco es tan difícil. Aquí por lo menos sabemos que hay oro, pero. Vale, a ver, voy a inspeccionar un poco más ¿eh? la cueva. De todas formas, a ver si hay algo más Necesitamos hierro Necesitamos hierro Por el tema, sobre todo, de del escudo, ¿sabes? Sobre todo por el tema del escudo Y la armadura, claro, obviamente, ¿no? La armadura y el escudo Todo, todo el equipamiento Todo el equipamiento Como cuando hago kickboxing Todo el equipamiento El casco, eh, los guantes Todo, todo, todo todo todo todo todo todo todo Que todo. cada vez que me pongo la armadura en el en el minecraft me acuerdo del, del gimnasio <risa> porque porque cuando voy para allá me pongo todo el equipamiento o sea va a ver, cuando me pongo el equipamiento de kickboxing en el gimnasio me acuerdo de minecraft de la armadura y cuando me lo pongo en minecraft me acuerdo de kickboxing <risa> espectacular épico eso te es pasía muy pico a ver Tommy dame tu experiencia y carne perfecto se me rompe la hacha no no no vale vale Uff oh, oh, oh. Ah. Espérate. ahí está vale espérate. espera espera espera vamos aquí un momentito... A reflexionar... El rincón de pensar... ¿Vale? Pam, pam... Eh... Pam... El pico... La espada... Eh... Y ya está... ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más quieres que haga si lo tienes todo? ¿Lo tienes todo todito? Eh... Ahora... ¿Dónde voy? No tengo idea. Mm, habría que bajar, ¿eh? Como dato... Te, in te informo que habría que bajar. Oh, oh, oh, el Ender. Oh, el Ender. No, no, no. No me enfrento, ¿eh? No somos tan listos. No somos tan listos. No, no somos tan... Eh... Jugando para... Enfrentarnos ahora. ¡Ah! ¡Dios! No, no, no, no, no, no. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Maldita araña. Otra vez te voy a pillar las cosas. ¡Ay, señor, señor! ¿Qué se le va a hacer, no? Son cosas que pasan Son cosas que pasan Vale, pues me voy a hacer pan Lo único que me queda Voy a hacer pan Me voy a hacer... ¿Dónde está? No hay mesas de crafteo, ¿no? Señor, usted tiene por casualidad mesas de crafteo <risa> ¿Sabe usted dónde hay mesas de crafteo? Aquí, aquí hay una ¡Pam! ¡Pam! Panes, panes, panes... Necesito pan... Necesito... Ahora mismo lo que... Lo único que necesito es comida... A vale, ver señor... Vale... Comida tenemos... Le... Veamos el lado positivo... Ahora... ¿Dónde hay árboles? Mm... Pues no tengo ni idea... ¿Las cosas como son? Eh... Me podéis ponerle en los comentarios... ¿Qué hago? En plan, me borro el mundo y vuelvo a empezar otro porque donde hemos aparecido es un poco... ¿sabes? Un poco... Entonces, eh, ¿lo borro y vuelvo a empezar? ¿O, o sigo investigando a ver dónde, dónde hay árboles y todas esas cosas? ponedmelo por los comentarios porque... Eh, es que no, no sé qué hacer. O sea, no... Realmente no sé qué hacer. Así que si has llegado a esta parte del vídeo... Y, y me puedes ayudar echando... o oh, lo que he encontrado. No, no creo. No, me lo encuentro en la vida. En el, en el otro mundo y me lo encuentro en este. Y encima al lado de la aldea. O sea que en el nuestro... Tiene que aparecer uno de estos, ¿no? Eh, pues eso, ¿qué hago? Ponedmelo por los comentarios porque yo voy a guardar, ¿vale? Yo lo voy a comentar en el directo también. A ver si me podéis echar un cable. Espero que te haya gustado. Deja tu like, comparte el directo y nos vemos en la próxima. Y suscríbete. Recuerda suscribirte si te gusta mi contenido. Ah.